No te puedo olvidar, ni sacar de mi pensamiento No te puedo olvidar ni un momento Cuando te conocí, tú y me enamoró Y ahora que ya no estás lo no lamento Si volvieras a estar junto a mí, te juro sería feliz Es tan grande el amor que por ti, yo sé Amé con el corazón, no te miento Vuelve que sin ti no sé vivir Ya no sé qué hacer y te quiero ver Vuelve que estás en mi corazón No puedo vivir si no estás aquí no soy feliz Amor que por ti yo siento si volvieras a estar junto a mí te juro sería feliz yo te amé con el corazón no te miento